Hola, amigas y amigos del Rincongráfico.com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo crear en Adobe Illustrator un texto circular. Al final de este video tutorial, ustedes serán capaces de crear textos circulares como el que ven en pantalla de manera fácil, rápida y sencilla para ser utilizado en cualquier diseño. Empecemos. Voy a crear una mesa de trabajo nueva y lo primero que haré será crear un elipse con la herramienta elipse, para ello lo haré de manera totalmente proporcionada pulsando la tecla shift y luego de eso con la herramienta de selección más la tecla alt arrastro y duplico, creo una copia para reservarlo y luego utilizarlo y sobre el que he hecho inicialmente voy a tomar la herramienta de texto en trazado si no les aparecen estas opciones avanzadas de las herramientas simplemente menú ventana barra de herramientas y verifican que esté activada la opción avanzada luego de eso tomamos la herramienta de texto en trazado nos paramos sobre el borde y cuando nos salga la guía inteligente de trazado damos clic y acá escribimos lo que queramos en este caso voy a escribir el, el nombre de esta famosa banda de heavy metal británica y luego tomo la herramienta de selección y con ella por medio de estas guías que tiene el texto entrazado esta central lo acomodo donde yo quiera sea adentro o afuera del trazado como ven la forma circular se ha perdido y nos ha creado una caja de texto en la cual aparece ya el el, el contenido de lo que hemos escrito luego tomamos este óvalo que hemos reservado lo acomodamos aquí lo voy a decir menú clic derecho organizar enviar detrás lo he reservado para utilizarlo como si fuera un diseño eh, lo que he hecho simplemente es aumentarle el tamaño del grosor de la línea ustedes pueden manipularlo como quieran según la necesidad que tengan lo acomodan de acuerdo de acuerdo a lo que necesiten y luego de eso voy a tomar este lo voy a duplicar con alta arrastrando y lo voy a hacer de manera interna Y ahí está el texto circular, como ven es fácil, rápido, sencillo, se puede utilizar sin ningún problema en nuestros diseños. Bueno amigas y amigos del rincongrafico.com, espero que este video tutorial haya sido de su agrado y su ayuda. Y por favor no lo olviden, pregunten, comenten y compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.